Lo que sorprende, ¿sabes qué pasa? Es que somos dos mundos separados por 12.000 kilómetros, 13.000, pero somos tan parecidos en muchas cosas, en hacer bien las cosas, en buscar el sabor, en buscar la textura, en buscar el conocimiento, el compartir. Yo he podido llevarme, ¿no? inclusive, ciertos puntos de referencia que intentaremos hacer en nuestros restaurantes, compartir con nuestro equipo. Yo creo que se ha conseguido pues, precisamente lo que se quiere, ¿no? que haya esas conexiones gastronómicas profesionales y que haya un intercambio. ¿no? Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento. Hemos podido utilizar la máquina de vacío, el Smart Beat, enseñar el Smart Beat Track a una serie de cocineros pues, de, de bastante referencia ¿no? aquí en, en Chicago. Y yo creo que bueno, pues, la visión se ha cumplido.